Y anda una cierta lista por ahí acerca de un concierto, señor. Todo se está componiendo como una falsedad. Cabe destacarle eh, la bandera no, con el escudo no la viene. a Romeo. Oye, excusa, bella que te interrumpa. Dele, dele, siempre. dele. Usted puede, usted la Oye, figura de aquí. Romeo, lo primero que él quiere es llegar aquí a San Francisco. Porque él sabe que nosotros. Eh, cuando yo a ese hombre ahí arriba, yo voy contigo. Es a de ya. Vamos todo el equipo. Es Yo quiero escuchar eso claro. Cuando diga, cuando diga, San Francisco. Son nada. ¿Cómo para que Neddy que bella fue la nota? Néstor, yo no puedo contigo. Tú eres mucho. Miren esa lista, al igual que la bandera de, de, del sin el escudo, es falsa. Eh, durante el programa de Extremo Extremo, ayer también pude verlo por las redes sociales, se desmintió un supuesto listado de lugares que circulaban en las redes sociales, donde realizarán los conciertos gratis de la gira Utopía del bachatero Romero, Romeo Santos, indicando que solo el Canal 5 tiene la potestad para publicar la lista de 15 conciertos y que se dará a conocer muy pronto sí porque con las rutas que ese concierto sí, se va a ejecutar pero el problema no es no es las creo... rutas es que andan no, inventando listas es país es experto en no, eso que que no. un... imprimen algo yo ahí la vi que, la lista que, yo la vi la lista tiene digámoslo día detallado sí san francisco en un tal día que sé yo señores pero que no te lo van a proponer por nombre yo hablé con Cristina mía personal manejadora de él mía personal eh, no, me, no me da un trato afable, sí, siempre Fable, me respondo que yo le, eh. le tiro. Manejadora de Romeo, me dice, que Telemicro puso claro que son tres días antes. Amiga tuya fue ella. Cristina, de, no, la de la de ella. Amiga, de la amiga, amiga, Cristina. Okay. Eh, una persona de peso. Sí, no, no, no, de peso, una cosa increíble. Cristina, me, me informó que así como Telemicro lo informó, se va, Romeo va a decir tres días antes por la razón de que, ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si Romeo dice que va para Bonao el domingo que viene, lo dice y se sabe una semana antes, todo el mundo va para Bonao. ¿Me, me, me di a entender? Claro, ¿Me dio a entender? Si y nosotros cosa, más rápido no, no, que estamos, que estamos rebalón si de Bonao, Bonao. Néstor va para Bonao. Everybody. No, no tú. Porque Todo el país pues mira, va si a ir Vega. Voy para la claro, Vega, ahora voy si es tres días antes, hay gente que no va a saber. Dime si concho. Fue, fue, claro, fue, porque hay un sistema de planificación. Entonces, así la ciudad va a disfrutar del concierto sin tener que tener un tumulto muy grande y muy gigantesco. Va a tener su pueblo ahí, pa, su pueblo. Si usted, claro, si usted tiene cuatro, te dijo, bueno, yo voy para allá, yo voy para allá. Y cabe destacar, Apart, Génesis, uh -huh. que en esa parte que tú expones, que por eso se va a hacer así de manera estratégica, hay un menor consumo. Porque si son más personas que van a disfrutar del concierto, tú sabes que hay no, que... No, la seguridad. La, la seguridad ejemplo. hay que ampliarla. Exacto. Eso es más costo. Claro, porque así la seguridad va a saber cómo controlar esa ciudad. La iluminación, el, su el sonido, todo. todo sube. Vamos por un ejemplo que digan, en, una, en, do en dos semanas antes digan, vamos para Santiago. ¿Ustedes creen que el país entero no va a ir para Santiago? Claro. Todo el mundo <risa> va para Santiago <risa> de Romeo. Todo el mundo. La gente la verga. Entonces, lo que va a hacer en el concierto de Romeo, lo van a anunciar. Tres días antes, tengo entendido. Entonces, cuando tres días antes lo anuncian, entonces ahí la gente va. ¿Cuál es el desespero de estar inventando vaina? Porque la gente quiere buscar el aire para la, todo. La, la, la, ¿Eh? Quiere buscar el aire para todo. No hay ninguna ciudad confirmada. Oye, en la lista no que no yo vi, hasta Copellito no está ahí todavía. en la lista. Romeo va a decir la ciudad. Y, te, y, te, y la empresa que lo contrató. No voy a mencionar el nombre. Hasta Esa Copellito, es... Genesis está en la lista. ¿No se sí. hace que está Copellito? No, Por no, ahí, un no, no. agua para abajo. ¿Dónde está Mayola. <risa> ¿De dónde yo soy? Señores. ¿Compellita? Yes. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? A, a, de copellitense? Copellitense. copellitense. Así que, ¿no? y, y específicamente el pueblo macorizano, dejen de estar creando disparates, porque ustedes están desesperados de la si... si, currículum, sí, sí, si no, a currículum, a trabajar. Noticia, yo, yo voy con Renier. A ¿no? la, la empresa de aquí, han hecho noticias. Han hecho noticias con, con mi hermano la empresa. Renier. Han hablado de del alcalde, han hablado de todo el mundo. Señores, no, no, eh, no, tú esperen. Sabes, tú sabes cuál es el loco que sí, se ha casado. Sí, sí, y vos. los han llenos de ropa y los fregaderos llenos de No, yo no puedo decir loco ni nada. Yo lo que te estoy diciendo es que esperen que la empresa esa empresa que me, no, del, del canal de televisión esa no voy a mencionar el nombre esa empresa del anuncio oficial ¿no? del anuncio oficial entonces usted cuando espere que la den el anuncio oficial usted se prepara se pone su sus su jeansitos. Si, si viene pasando frase como Macorís usted va a tirar fotos con los osobrosos tranquilo muy bien vale. señores ay, voy a hablar prensa a hablar de ahora sí, ah, del Mayimbe. Sí, permiste, eso ahí mismo. Dile, Cristina. Dile. Atención, Cristina. De Génesis, la amiga full, que es una cosa increíble. <risa> Qué personal. Su cuate. Persona. Cristina, queremos VIP. Queremos VIP, Cristina. <risa> ok. VIP ahí mismo. Que cuando ella haga así, es sudor. <risa> Exactísimo. Ay, y, y un espacio Uy, ahí para bailar. Se quite esa gafa a 3 de la mañana. Nítido. <risa> <risa> a ver, se va a desacatar. eh. Oh, yeah.